Nosotros, como Distrito 14, estamos beneficiándonos con esta segunda fase, con 69 viviendas que van a beneficiar a 69 familias. Sentimos nosotros muy feliz, orgulloso por habernos, por habernos el gobierno... Nos ha facilitado a las familias más necesitadas de escasos de eh, que En este sector, eh, que es un poco alejado, eh, vivimos eh, personas de baja, baja economía. Por eso hay, hay viviendas precarios que los hermanos se construyen de adobe eh, en algunos casos, pero con este proyecto van a tener unas viviendas de lujo.